¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. Oigan, como ya vieron en el titulazo de aquí abajo, hoy les traigo recomendaciones de libros de terror que puedas leer en este Halloween o en el mes de octubre, porque claro, está el mes de octubre es uh, de miedo, y da como que ese sazoncito o esa, no sé como que esas ganas de leer algo de terror y pues no sé, yo dije, les voy a recomendar cuatro de mis libros favoritos, así que voy a estar presentando desde el más ligero hasta el que a mi parecer lo sentí un poco más traumático o de miedo así que vamos a empezar y el primer libro del cual les quiero recomendar es carta de amor a los muertos escrito por Abba Delaira del Delaira y este libro no da mucho miedo pero en sí trae algo como de misterio y eso y eso fue lo que me gustó de este libro la historia trata de Laurel o es una chica que acaba que tiene una hermana mayor y acaba de perder a su hermana en un accidente ella es nueva en la escuela su maestra de literatura le encarga eh, un, una tarea la cual consiste en escribir cartas no de amor pero cartas a alguna persona que ya está muerta y ella decide escribirle eh, a un artista que el primero es Kurt Cobain no solamente le escribe a ese artista sino que a muchos otros más y eso es muy muy muy padre porque les digo entrelaza la historia o lo que les pasó a esos personajes con lo que ella estuvo viviendo o lo que le gustaba a su hermana o lo que estuvieron viviendo en una época predeterminada el libro está escrito en un formato de cartas así que lo vas a sentir muy familiar porque es como si te estuvieran escribiendo las cartas a ti y es no sé es un detalle muy bonito ¿eh? es un detalle muy bonito también lo que me gustó y lo que supongo creo que les puede gustar es de que en las cartas escribe los nombres de la música que está escuchando en ese mismo momento en el cual escribió la carta y es algo muy bonito porque eh, te puedes introducir un poquito más a la lectura con las con la música que tiene aquí. Entonces es una muy buena lectura. A mí me gustó mucho y creo que a ustedes también les va a gustar. La siguiente lectura es Ghost Girl, escrita por Tonya Harley. Harley. escrita por Tonya Harley. Y se trata básicamente de Charlotte, una chica... Total y completamente Invisible para el resto del mundo O sea, literal, es la niña Más ignorada del mundo De hecho, es, vendría siendo como la niña Nerd, porque a nadie la pela, Nadie le hace caso Es un cero a la izquierda, así que este año Este año se decidió Hacer lo contrario, ella Piensa triunfar, ella piensa ser La chica más popular De la escuela en ese año Pero todo cambia cuando ella se muere por accidente por comer un osito de goma ¿What? ¿Qué? ¿Se muere con un osito de goma y ya? ¿Ahí termina la historia? No, no termina la historia, de hecho es el comienzo de una muy buena historia porque ella está muerta pero nada le, nada le va a impedir que sea popular aún estando muerta así que involucra a muchas personas para lograr su objetivo se divierte en ambos mundos tanto en lo espiritual o en lo paranormal como en la vida normal así que este libro es muy entretenido muy divertido sé que les va a gustar muchísimo porque el hecho de que se haya muerto con un osito de goma es algo muy estúpido y aún así regresa al mundo de los vivos para lograr su objeto la siguiente lectura mi queridísima amiga que yo sé que en este momento lo va a estar viendo yo sé que va a estar viendo este video ella me prestó el siguiente libro que se llama Asylum, se los voy a dejar en este ladito, es un libro con terror psicológico la historia comienza con un chico que no recuerdo ahorita bien el nombre pero este chico en lugar de ir a otro lugar de vacaciones o disfrutar sus vacaciones antes de entrar a la universidad decide ir a un campamento para decidirse eh, sobre si esa es la universidad correcta o su carrera correcta, algo así. Cuando este chico va al campamento donde hay millones de otras personas haciendo lo mismo que él, resulta que no pueden entrar al edificio que les corresponde porque está en remodelación. Entonces deciden mandarlos a un hospital psiquiátrico abandonado que obviamente ese iba a ser como parte de la universidad, entonces deciden mandar a todos esos chicos ahí a, a hospedarse, a seguir con sus actividades y todo, pero lo que no saben es que cuando este chico llega ahí, a ese lugar, y comienzan a desatarse muchísimas cosas, encuentran una oficina sola en donde hay papeles y archivos de personas que nunca se curaron en ese lugar él junto con sus amigos comienzan a descubrir archivos viejos como fotografías, expedientes, situaciones de personas a las que estaban sometidas a cosas inhumanas, a cosas inimaginables y también a expedientes de, de personas que asesinaban pero después mucho después se da cuenta ese chico que él está más involucrado en ese lugar de lo que él imagina. Si van a leer ese libro, léanlo en la noche. Pues. Y la última lectura y no por eso menos importante es de Nosferatus, escrita por Joe Hill. El hijo de Stephen King. Sí. Este la comienza con Victoria, que tiene la habilidad de encontrar objetos perdidos que... No es muy común que las personas puedan encontrar objetos perdidos así como así O sea, es algo extraño, pero encuentra objetos perdidos Y ella con ayuda de su bicicleta lo puede lograr Pero la historia se empieza a complicar cuando Victoria se encuentra con Charlie Max Él puede abrir un portal a otro mundo que se llama Christmas Land Se roban los niños y los lleva a ese lugar donde todo el tiempo es Navidad Y hasta ahí se los voy a decir por qué no quiero spoilerlos. Este es un buen libro para leer en este Halloween o al menos en este mes de octubre. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mis recomendaciones. Nos vemos en el siguiente video.